Hola, bienvenidos a Academias Obseguros. Hoy vamos a ver cómo renovar una póliza. Ingresamos al módulo de pólizas. Vamos a digitar entonces el número de la póliza que vamos a renovar. Aquí la tenemos. Nos vamos a dirigir al botón acción. Miren que es muy sencillo la forma de renovar una póliza y le decimos renovar. Aquí nos dice cuántos días hacen falta para la renovación y si deseamos renovar en este momento la póliza o si queremos esperar. Entonces acá le decimos que sí la vamos a renovar. En este momento la póliza que tenemos en pantalla es la, la póliza vigente, es la que está en este momento ya con fechas actuales. Aquí es donde puedo editar o cambiar datos que se requieran en la renovación. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar el valor de la prima, Puedo cambiar el valor de la comisión y acá le decimos entonces guardar y salir. Vamos a mirar entonces cómo quedó la póliza anterior y cómo quedó la nueva. La anterior quedó en ese estado, estado de vengada, de forma automática y la nueva ya queda en estado vigente. Listo, Entonces es como tener un historial de las, de las pólizas. Listo, espero que hayan tomado nota, muchísimas gracias.